Recuerden que este video está hecho con amor y dedicación, así que no sean culeos y dejen un like y suscríbanse si les ha gustado, sin nada más que decir vamos al episodio de hoy. Hoy veremos. Mi diario de Minecraft, episodio 1. Día 0. Posme este día me lo paso por los güey. Día 1. Intentando hacer un libro para hacer mi diario, varias veces casi muero, la primera fue con un esqueleto, la segunda otro esqueleto del orto. Ya estoy construyendo mi casa pero bueno, se hace de noche tengo que apurarme. Día 2. Una vez ya terminada mi casa se hizo de noche, un día más de vida. Día 3. Después de ir a la cueva que encontré como a unos pocos bloques, es como si fuesen metros, logro sacar, hierro, y el nuevo mineral que no me acuerdo el nombre, también carbón con eso por fin hago antorchas para mi casa y la ilumino por afuera y adentro, tengo una idea de hacer otro cuarto al lado derecho. Día 4. Ya hice el otro cuarto tengo pensado hacer una cocina y un cuarto separado de la puerta de salida y entrada, también hice un pico, una hacha, y una pala de hierro, ya que me queda uno de hierro me haré un escudo, también me estoy haciendo un pararrayos. Día 5. Casi estoy por terminar todo casi, como dije solo falta la cocina y el cuarto de cofres. Día 6. Una vez ya hice todos los cuartos y el pararrayos, organice todo en los cofres, después de eso fui a por semillas de trigo, en el camino encontré un nuevo. ni un minuto y ya saltantes, así llamaré a esos aldeanos que te matan porque no me sé sus nombres, solo veía al capitán, pero no a los demás, me acerqué y ahí estaban los demás, como si me estuviesen esperando. Ya que tenía poca vida y más hambre, los maté uno por uno con mi escudo haciendo que se maten ellos mismos con sus mismas flechas, desde ese momento pensé que debería prepararme para el siguiente ataque. Fui a mi casa para curarme, me esperaba que me atacasen otra vez. sé que es algo corto y eso, pero en mi ciudad ya se hace de noche y bueno estaré medio ocupado temprano así que, si este video tiene apoyo, seguiré con esta serie, si quieren una versión con imágenes de lo que pasa en vez de solo el diario, comenten, pero recuerden como ya saben este fue hecho ya y no puedo dar imágenes de algo que ya pasó pero si quieren lo haré para los siguientes.